Al detener el tiempo Todo se encuentra por fin cosa está así la reacción del momento es para otro lado mirar no dejes que el desaliento te prive de la Señor del agua, regresa ya, ven a la fiesta, fiesta del mar. Señor del agua, del viento y sol, sonido eterno del caracol, sonido eterno del caracol.